¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Eh, el día de ayer fue un día muy intenso en los videos <ríe> Vamos a tratar de bajarle un poquito a la aceleración que llevamos <ríe> Chicos, eh, Andrés Sandoval Andrés Sandoval, actor colombiano Probablemente muchos de los que están escuchando y viendo este video nos, eh, Ya lo conocen, él ha trabajado en producciones eh, bastante vistas eh, y este señor tuvo una polémica bastante bastante grande eh, en el momento que empezó a anunciar, a anunciar Omega Pro y este señor nos dejó una joyita audiovisual la cual es esta. Recuerdan que les había contado que hacía parte de un proyecto de finanzas digitales que estaba revolucionando el mundo. Bueno, se cayó la plataforma. Y pues claramente todo el mundo dijo ya, pues ya no hay más. Ya sin plataforma se cayó el negocio y pues se Renovaron la plataforma, miren esto. ¿Qué tal la elegancia? Siempre están innovando, siempre están dando mejores tips, siempre están siendo más claros, siempre están demostrando el respaldo que tienen a nivel mundial. ¿Qué esperas? Bienvenido. Ya estuvimos en Dubái, ahora nos vamos para Punta Cana dentro de muy poco tiempo, así que no te quedes por fuera de todos nuestros <risa> planes. Haz parte de la revolución digital. Por medio de mi equipo, el efecto Omega, podemos guiarte muy bien. ¿Recuerdan que les había... Este señor más tardó haciendo ese video que Omega Pro cayéndose. Pero resulta y acontece que eh, el señor Andrés Sandoval eh, ahora está con una nueva compañía, ya abandonó Omega Pro Y ahora está con, eh, en un nuevo Ponzi Al parecer este señor se va a convertir en uno de esos grillos salta Ponzi Que eh, cae uno y brincan a otro Vamos a ver el video gente Este es el video, vamos a ponerlo para que ustedes lo escuchen y lo vean. Él es un actor colombiano, de acuerdo, 20 años de estar en la televisión, un empresario de negocios internacionales ya con más de cinco años de experiencia también tiene mucha experiencia en activos digitales es una persona que vi desde hace mucho tiempo que me inspira, que me, me parece que es un gran ejemplo y bueno, lo tenemos en esta noche en nuestra sala es nuestro invitado especial ya lo voy a buscar por aquí para cederle el micrófono y para darle la bienvenida así que Andrés Sandoval, bienvenido esta noche a la sala bienvenido a esta presentación muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros bueno, muy buenas noches a todos, buenas noches a todas, ahorita eh, tocaste un tema muy importante y es que aquí se genera mucho dinero en estos procesos de activos digitales, eh, de todo el tema criptográfico, en fin, todo, todo como ustedes lo quieran llamar, y también por eso mismo se genera mucha envidia, ¿no? Y se genera muchos comentarios X y etc, y etc, y etc, y bueno, la no, gente de es estando. Estoy, duro. Después de muchos años de trabajar en no solo en redes de mercadeo, sino también ahorita en activos digitales, en todo lo que es, digamos, las finanzas digitales. Y sigo aquí, vivito y coleando, eh, diciéndole a la gente que sigue ahí tratando de, de meter envidia y cizaña y calumnia, y injuria, que hermanos no sean envidiosos. Dicen por ahí, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Así que si la despierto, bienvenidos a todos los que van a ser parte de este, este proyecto, señor. Ese señor. razón. Este señor hicieron un buen trabajo de lavado mental. Este señor no se... O no se está dando cuenta o él mismo omite el daño que le está haciendo a la gente. Con... No es nada de que envidia ni nada de eso. cual corporativo desde hace muchos años es gente muy pila, muy estructurada. No solo Ajá. los que están aquí en Colombia, sino ahorita ya escucharon a Andrew que está en Estados Unidos. Bueno, Karina, me le quito el sombrero en otro proyecto digital. Eh del cual han querido decir que yo he hecho y deshecho, y hoy en día nadie ha podido decir que realmente es como esa gente malintencionada lo quiere hacer ver. Dos meses sin pagar. Entonces las cosas sí son como la gente las dijo. Dos meses sin pagar, Apunto a punto de cumplir. Chef. Así que ustedes más bien concéntrense en conocer de este proyecto. Yo que vengo sencillamente a este chat, eh, bueno, a esta llamada corporativa básicamente, a ofrecerles mi experiencia. Y mi experiencia es que hoy en día gracias a Universal Business Group pude abrir una empresa en Estados Unidos, la tengo funcionando en Nuevo México, Estados Unidos la tengo funcionando puedo mover dinero y ya tengo la experiencia de mover dinero eh, a nivel internacional también con los procesos OTS que ofrece Universal Business Group, pero también estoy a punto de unirme a la, a la academia que está pues además certificada y es por uno de los grandes profesores de todo el tema de educación y de finanzas digitales, eh, criptomonedas, eh, mando, eh? Activo, activos cript criptográficos, en fin, eh, un ecuatoriano muy piro que pronto van a conocer y yo sé que muchos de los que están aquí lo conocen y van a decir, wow. Ah, este es Ay, ecuatoriano. No, no estoy seguro. ¿Jurgen Claric es peruano o ecuatoriano? Será este. Bueno, es que no sé realmente dónde es este señor. Si sí, este señor está aquí, es porque esto realmente va muy en serio. Entonces, bueno, ya mi experiencia básicamente es creación de empresas en Estados Unidos, de dónde eh, es funcionamiento June de los Platic. procesos OTS, unirme a la academia y bueno, ah, California, También, porque no? Con Unidos. ese mismo paquete educativo no poder generar eh, una rentabilidad mensual aprendiendo. En 10 meses recupero mi inversión, en 20 meses la duplico. Si quiero seguir, pues sigo, si no pues me retiro. Pero mientras tanto voy a estar aprendiendo, voy a estar moviendo mi dinero eh, a otros países y también voy a estar funcionando entre mis empresas, entre Colombia y no Estado de Ningún negocio países. de activos digitales me había ofrecido esto, ninguno. Y muchos de ustedes saben en cuáles he estado, eh, en cuáles han querido encochinar y en cuáles no han podido y en cuáles no ha pasado nada. Así que, pues nada, aquí seguimos para adelante. No pasado nada porque eh, la gente no lo Vamos denuncia. con toda y Universal Business Group. les agradezco es por este, este espacio, hombre, por este la... tiempo, por permitirme tener empresa propia en Estados Unidos, por mover parte de mi dinero de mis inversiones con mis empresas a Estados Unidos, de Colombia a Estados Unidos y a otros países y también por lo que van a ofrecerme ahorita con los paquetes educativos porque sí me interesa crecer en el término, en, en términos de eh, trading, de conocer más sobre el mundo de la cripto, de, de, de la cri de las criptomonedas, eh, en fin, es el futuro ya y hay que aprovecharlo, así que bueno, Gracias por este espacio. Dios los bendiga y las bendiga. Y espero que todos ustedes, así como yo, puedan estar felices con todo lo que está sucediendo con esta nueva empresa que, además, ojo a este dato, está empezando. Y para los que sabemos de redes de mercadeo, sabemos lo que significa estar en el momentum exacto. Oigan, Dios los chao. Oigan, este señor sabe que es un Ponzi. Que hay que aprovechar el momento cuando empiezan porque esto se cae, esta cosa no dura. Entren ahorita que está empezando, vean que él solito, él sabe cómo es que funcionan estos esquemas Ponzi. Él solito se está echando de cabeza. A mí lo que me parece curioso es que, vamos a ver, si él no supiera con, con esas declaraciones que hizo, ya sabemos que él sabe cómo funciona un Ponzi, que los que entran primero son los que ganan. Pero si él no supiera y él, entra, él hubiera entrado en Omega Pro eh, realmente creyendo de que Omega Pro es un, una forma real de ganar dinero eh, lícita eh, con todas las regulaciones y él viendo lo que pasó con Omega Pro, si él eh, hubiera sido que entró engañado o que entró creyendo otra cosa, él eh, no estaría en este momento en, en otro esquema similar, no estaría en este momento metiendo más gente, pero al parecer el hombre vio platica fácil, le gustó, entendió cómo es que funciona un Ponzi y probablemente lo vamos a ver a seguir viendo durante muchos años más brincando de Ponzi en Ponzi aprovechando el momentum de que inician y cuando se caigan, dejan a todo ese montón de gente que entró debajo él, preocupada por su dinero, a, a como están muchos ahorita en Omega Pro. La verdad, un descaro lo que, lo que hace este señor, es un descaro. Esto es no tener vergüenza, no tener empatía con la gente. Eh, pero bueno, esa es simplemente mi opinión. Si ustedes quieren seguir a este señor a, a las plataformas en, en las que él... Presenta y promociona, ya eso es cuestión de cada uno de ustedes Chicos, eso es todo lo que les quería mostrar en este video Y recuerden dejar su like, su comentario y su eh, suscripción Porque ya somos 13 mil A mí me, me, está, me está llamando mucho la atención El apoyo que está teniendo este canal es, es una cosa que llegamos a 13 mil y en día y medio ya somos 13100 mil ciento y algo. O sea, está creciendo como la espuma y de verdad yo le doy muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes que están siguiendo estos videos, que están apoyando siempre. Eh, es una cosa que no tengo cómo agradecerles. Muchachos, de verdad, muchas gracias. Se les agradece el apoyo. Y bueno, ahora sí, eso fue todo.